Buenas tardes, y vamos a ir ya a la última parte de, de estas cuatro, de Old Home Place, dividido en cuatro partes. Primera parte, el tema completo, centrándonos en, en, digamos, la parte de letra. Segunda parte, leaks concretos de esa parte. Tercera parte, el estribillo. Y esta última parte, que, en la que vamos a ver leaks específicos de esta parte del estribillo. Este también va a ser un vídeo cortito. Bueno, vamos al lío. Leak. Número uno, Lick, número dos. Lick número 3 de cierre